Los sonidos del español. N. N. Con N se escribe nuez. Nuez. Con N se escribe navidad. Navidad. Con N se escribe nené. Nene. Con N se escribe nido. Nido. Con N se escribe nudo. Nudo. Con N se escribe negro. Negro. Con N se escribe niño. Niño. Any Any na, na, ne, ne, ni, ni, no, no, no, no, n nana nana nene nene nido nido nopal nopal nudo nudo n n niño Niño, niña, niña, naranja, naranja, noviembre, noviembre, nadar, nadar, nube, nube, noche, noche nariz, nariz. Nieve, nieve. Nido, nido. Negro, negro. Números, números. Niños, niños. Neveras, neveras. Nueve, nueve. Nueva York, nueva York. Naipe, naipe. Norte, norte. Nicaragua, Nicaragua. Navidad. Navidad noventa y dos, noventa y dos niñeras, niñeras, nenés, nenés, Nabo, Nabo, Nada, nada. Nana, Nana Nave, Nave Nariz, Nariz, Nenas, Nenas, Nene, Nene. Neón. Neón. Nexo. Nexo. Negro. Negro. Nido. Nido. Niño. Niño. Niñas, niñas. Niebla, niebla. Niñeras, niñeras. Noé, Noé. Nova, nova. Nocivo, nocivo. Novena, novena. Nombre, nombre. Nube, nube. Nuca, nuca. Nudo, nudo. Nuez, nuez. Nulo, nulo. Nación, nación. Nativo, nativo. Nata, nata, natalicio, natalicio, nacido, nacido, néctar, néctar, nervio, nervio, neutro neutro nevado, nevado nevera, nevera niñero niñero niñitos niñitos niñita, niñita, Nítido, nítido. Ningún, ningún. Nómina, nómina. Normal, normal. Novato, novato. Novicia, novicia. Novela, novela. Nubado, nubado. Número, número. Nutrir, nutrir. Núcleo.